Hello. Hello, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Go. Desde el elevador. ¡Vamos! Cuando yes. no que fue Yes. no 많이 안 좋아해. 그 이유는 내가 차가운 거 먹으면 머리 아파져요. <웃음> 바로 아파져. É una raspa de hielo con jarabe, é una raspa que le decimos en México. 음. <웃음> 이제 조금만 걸었는데 서울서 더. 가만새끼 뭐 있으니까. 그거 그렇게 하면 todo el día, todo el tiempo, en verano ¿Eh? Miren, y hemos venido a esta calle que está llena de restaurantes, cafés y muchas tiendas aquí vamos a encontrar seguramente algo rico de, de comer porque es la hora del almuerzo y también el postre que queremos mostrarles que se llama Kakigori Miren, vamos a comer en este restaurante que es de Don katsu pero... Tienen este que es estilo mexicano Así que yo lo tengo que pedir A ver qué es esto Que inventaron Mezcla de comida japonesa con mexicana Bien chicos, podemos ver cómo están preparando la comida Este de ahí es el mío Ya huele como a salsita picosa Pero no creo que pique mucho porque en Japón nada pica Y miren, ya llegó la comida Este es el de Hayato, se llama Katsudon que Es como una milanesa de puerco Y tiene huevito y debajo arroz Y este es el mío, que es el estilo mexicano Y el arroz pues es un arroz con salsa picante Y lleva salsa picante Y aquí está al centro la milanesita Y los vamos a acompañar de sopa miso Así que itadakimasu ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Chicos, estaba súper delicioso, pero muy grande, así que no me lo pude acabar. Y si se están preguntando si picaba o no, no picaba, pero estaba muy rico miren en esta misma zona está esta calle que es en realidad un mercado muy famoso aquí en kyoto se llama Nichiki market y tiene mucha comida callejera no creo que vayamos a comer nada porque la verdad es que estamos súper llenos pero pues es una es una zona turística y famosa de aquí así que se los queríamos enseñar y <laughs> Ah. Este ya anda checando el mandado. Yo que, oh, mm. mm. mm. miren, y aquí también tienen estas paletas que tienen forma de pulpito, pero es un huevo. Y lo de abajo, sí es un pulpo chiquito, pero pues. Yo no puedo probar estas cosas. <ríe> Miren, hay un montón. Oh, Veníamos aquí joder. sin la intención de probar nada. Y lo primero que hace el payatito es mm. ponerte a, a probar curicaques. Hayato mm. ya fue al señor en el mercado, platicando con la señorita, probando cosas, bueno, comprando cosas poner, para sí. la casa. ¿Eh? 이거는 뭐지? 샌베이 킹스. 음. 시푸드 드라이. 새우. 그런 것도 있고 음. 이거 콩이지. 오. 콩. 음. 이모 인터레스팅. 음. 미렌 에스타스 우나 데 미스 티엔다스 파보리타스 델 메르카도. 에스 Miren, estas son gelatinas. Pero díganme que no son las gelatinas más bonitas que han visto. Miren, y estos de aquí son unos kits de sushi, pero en realidad es dulce. Son muy kawaii. Miren, y todas estas de aquí son gomitas, pero son completamente adorables miren y también tienen alcohol pero este estuvo muy de moda un tiempo porque tiene una flor de sakura está muy bonito es? tienen cerveza de... ¿qué? de té verde? no, wow wow, interesante oh, y tienen unas cervezas también que solamente son hechas aquí en Kioto uh, pero lo más sorprendente es esto Wow, cerveza de té verde. Eso sí que no se me antoja, eh. Aquí hemos venido a comer el kakigori. Miren, estamos viendo el menú de los kakigori y de qué hay. Y de qué hay? Peach, tomate yogurt, okay. Lea cheese passion fruit, okay. Ume en shiso, okay. Ammito, Dálguermilk, mm -hmm. Ume, Baccha, mm -hmm. oh, Red 있어. bean, mm -hmm. ah, Este es el tradicional. Yeah. Mm -hmm. Rikyu, Hojichak. Mm -hmm. ¿Tania te gusta? Con de red bean sisa. Ya, ya está. A mí no oh, me gustan uh, los frijoles, dulces. ¿Vale? Sí, Dálguermilk. Mm -hmm. Dálguermilk. ¿Vale? Mm. Nos acaban de traer esto y le pregunto a Hayato que qué es. Ok, ya hemos preguntado Y esto es una castaña Y está cubierta de frijoles dulces entonces... Y tristemente a mí no me gustan los frijoles dulces, así que Hayato tiene dos. ¡Wow, chicos! Acaba de llegar. Está enorme. Pero ¿qué Les presentamos el famoso Kakukori. Esta es de leche y este es de fresa, o sea, está dividido en dos. Y creo que este de aquí es mochi. Sí, nos dieron mochi. Mmm, huele delicioso. ¡Wow! Hali ni nense. Yes. Machiketta. I el dong dong na soft de konda yo. Mhm. I machan. Siempre. Okay, es la hora de la verdad. Lo vamos a probar. No moco. Okay. Wow, chan. Mmm. Mm. Wow, está bien rico. Wow. Mmm. Hará que dental Mmm. No mochizo. Lo voy a probar con Mochi. sí, eh, Bien, ya se está derritiendo y ahora entiendo por qué la cuchara es tan grande. Se distribuye toda la lechita. Chicos, y ya regresamos a la casa. Tuvimos un día muy divertido. Pero hace mucho calor, así que ya nos regresamos. Todavía es temprano, son como a las 5 de la tarde. Pero oigan, les quería contar que nos timaron, no sé si se acuerden que hace algunos videos les hicimos un comercial de una mini impresora y les dijimos que era una colaboración, pues que creen la marca nunca nos pagó, nunca nos pagó ya pasaron meses, no responden mis correos ni nada, es una página que se llama Banggood así que pues nada más les quería decir que no sé si sea una página muy confiable y que a pesar de que les hicimos esa colaboración de la mini impresora y también del mini proyector, pues como no nos pagaron, no se me hace que sean muy de confianza, entonces nada más quería decirles para que no hagan compras ahí. Pero pues sí, es la primera vez en toda mi vida <ríe> y en todo el rato que tengo haciendo videos en YouTube que me timan y... Que la marca me hace mensa, pero pues ya ni modo, la, me voy a poner las pilas para que no me vuelvan a hacer lo mismo. Y bueno, nada más les quería contar ese chisme, así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.